Quieres saber, sale internet. Dinero, dinero, dinero. Papel de colores, un arco iris. Dinero, dinero, dinero. dinero. Con 20 pavos me creo pidiri, gafas y oscuras, voy como Riddick, Birra y colegas, bajed y Bibis, NBA, Gasón en los Grillis, pestañas postizas, Madonna y Riri, Ratatata en la casa del crack, Ratatata, ovnis en Montserrat, y Mitsurugi, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Despego en un Harrier, Botella de Jack Daniels, Asiento en ventana con ojos de Alien, Cigarro con filtro Sara Montiel, Domingueo en Barna, Con Nacha y el Richard, si hace en el Georgia, Usa la percha con la voz rota y medio kilo de autotune Hago auto el milagro, rap game, virgen de Lourdes. Jungla de cristal, me siento puta, Bruce Willis. Diego existencial, todo el día buscando los milis ¿Quién? Estoy con mangos, damitsu, du GGI. En las grajas cocinando troj. What up my got street on the feet, Colchen on my neck. On my neck. Tom Marvin que la puta no está aquí En hacen grandes cosas a ti ti, high para las sí. tricks el día móvil, Viviendo la peli Tarantino Movies metida en agujeros Richard Mangosta es el bueno El resto me comen los huevos Lo vuestro no hay por dónde cogerlo Buenos chavales, ya ha llegado Richard Mangosta sí que es buen rapero Os cruje en lo que hay La mano de Dios me ha tocado Y como decía Jacob No hay que ser egoísta con tu don Maricón Siempre quise ser un pin De pequeño leía Iceberg Slim Con el tiempo se me ha pasado Con el tiempo ya me he casado Con la percha, zas, zas. no las dejes de fumar Oh, siempre Siempre, siempre quise ser un pin, el pequeño Ley Berlin, con el tiempo se me ha pasado, con el tiempo ya me he casado, siempre quise ser un pin, el pequeño Ley Berlin, con el tiempo se me ha pasado, con el tiempo ya me he casado, I'm a